Hola, hola, con nosotros soy Omar Coytando, un día más a la taberna y hoy volvemos de nuevo a Suburban y Mars. este va a ser nuestro capítulo número 17 de esta maravillosa serie y vamos a continuar con esos viajes arriba y abajo, vamos a Marte, volvemos a la Tierra, volvemos a Marte y así vamos a mandar cohetes a punta pala lo más rápido posible para ir... Trayendo, gente, al menos ese va a ser nuestro objetivo por ahora. Revolar tanto la zona norte, bueno, la zona sur, más o menos, la tenemos bastante poblada. Aquí nos cabría otro, otro cohete, pero bueno, tenemos que primero cargar este. No vamos a poder. No vamos a poder cargar este cohete. Eso está feo. Ay, ay, ay, ay. Vale, ya le van a llevar gasolina Vale, a ver, a ver ¿A quién tenemos por aquí? No, tú no, tú sí Vale, me haces el favor y me llevas Gasolina aquí Perfecto Esto está cargando Sí, bueno, debería Que esto no funcione... Es que los depósitos de concreto están llenos. Vale, vamos a meter aquí. Un depósito. Ah, vale, o sea... Ok, tenemos que... Metals de concreto, eso es. Vamos a poner aquí un bar. Vale Y así por lo menos ya los tenemos listos Uy, aquí tenemos fuel también Vale, bueno, habría que llevarlo Vale, tráeme todo el fuel aquí también O puede pasar por ahí el... Oh, bien yeah. Vale, el transporte puede pasar por ahí Maravilloso Micromanufacturing Vale Vale, ¿qué necesitamos? A ver, a ver, a ver, nos esperamos. Producción, electrónica, consume, energías Vale, y no lo podemos plantar porque requerimos partes de electrónica que no tenemos aún. <ríe> vale, ok. Habría que ponerlo, lo vamos a poner aquí, eh sin duda creo yo. Vale, y habría que ver cómo gestionamos eso. No tenemos dinero para traernos una Supply Pod. Oh, sí que tenemos, pero con esto no vamos a cargar nada de nada. Diez. ¿Cuántas necesitamos? Quince. Necesitaríamos un carguero que nos traiga... Necesitaríamos varias supply pots o algo por el estilo porque no tenemos, no tenemos... Tenemos presupuesto para traer varias supply pots. 360 millones. 100 millones. Ah, claro, emitiendo esto... ¡Buah! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! Vale, pues necesitamos, necesitamos trabajarlo muy bien. A ver. Nosotros teníamos por aquí, si no recuerdo mal, había una tecnología que era repetible. Que nos proporcionaba dinerito. No es esta. No. No. No. No. No me acuerdo dónde está esa tecnología. Vale, bueno, no pasa nada. Continuamos avanzando. Veremos a ver. Es eso. Ahora estamos sacando estas 600. Bien, bueno. Poquito a poquito. La idea de la supply pod no era mala Pero Nos ha fallado A ver Vale, esto ya ha llegado a la tierra Ahora nos lo traemos para acá Y listo Vale, ok Passenger rocket oficial, científico vamos a traernos dos científicos vamos a quitar gente no especializada uy, mucho científico, ¿no? botánico, geólogo oficiales venga, vamos a lanzarlo me sirve, me sirve al fin y al cabo me da igual Yo, queremos que venga gente, ya se especializarán estudiarán o lo que sea Earthship colonist vale Es que hemos empezado muy tarde la producción de, de, de partes de electrónica Por no decir que no hemos empezado aún Oh, mira, oh, oye qué bien, esto se ha actualizado sí estamos produciendo, estamos en positivo, está bien Ah, ah vale, digo, ¿qué pasa? El auto guardado Vale, vale, vale, vale, vale Claro, porque además aquí, aquí estamos sacando metales y además muy bien. Geólogos, vale, perfecto. Uy. Ay, qué difícil es todo esto, tú. Aquí hay poco geólogo, ¿eh? Bueno, está bien que trabajen en partes de máquina. Me gusta, no pasa nada. Estamos, estamos ok, estamos ok. Mm, mm, mm. Pero claro, es que... Uf. Esto se está cargando... Sí, bueno, no le queda mucho. Esto a pesar de... Vale, sí que sigue funcionando O sea, no pasa nada, está bien Epa, todos esos polímeros ahí que hacen Bueno, yo que sé, están ahí acumulados No pasa nada No pasa nada Aquí ese, Estaría bien poner aquí un Doom Solamente por ponerlo y ya Hay que ver cómo hacemos funcionar todo esto bien. De forma eficiente. Aquí uf, hay que aumentar la producción. ¿eh? Y no tenemos máquinas como para producir esto. Vale. Que nos hace falta aumentar la producción de de electricidad. Si no nos va a dar algo. O sea, vamos a tener un problema muy gordo como no podamos hacerlo. Vale, el otro que se me ocurre es añadir por aquí unos cuantos más. Vale, esto no me parece mala idea tampoco. Vamos a añadir aquí unos cuantos más exacto. Vamos a expandir por este lado la generación de energía y conectamos esto a la red global. Vale, y ahí ganamos un poquito más de generación de energía. No está mal, no es uh, uh, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, a ver. Venga, se fue. Menos mal. Literal, menos mal. Uf, que vuelve, que vuelve, que vuelve, que oh, vuelve. vale, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Pare sí, señor! Para sí. Madre mía. Vale, ya tenemos este cohete listo para aterrizar. Vale, vamos a hacer que aterrice aquí. Perfecto Uy, ah digo Le está costando un poquito Venga ahí, vamos bajando todos Perfecto Y cada uno a su sitio y, y estamos bien Perfecto, o sea vamos subiendo el número de gente Que trabaja, está muy, muy bien 23 Nacidos en Marte ¿eh? Uy, un leak detect No, no, no, no, no, no. Pua, Y que ha hecho la tormenta como para ¿Qué pase eso Mmm y... Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Vale. Okay, aquí. Vamos avanzando, me viene usted aquí, a, a investigar esto, ay, valiente, locura, que acabamos de vivir, a ver, ¿cómo vamos a reparar esto?, ¿qué requiere?, metal, precisamente lo que más tenemos, gracias, joder, vale, Pues nada, tocará reparar Madre mía, tú ¿Qué es esto? Ah, una piedra Digo... Este leak eh? sigue... ¿Ya está disponible para volver a subir? Pues, vale, vámonos. Vale, este de aquí... Lo que vamos a hacer es... Vamos a ir hasta allá... Porque aquí había un montón de metal... Que lo hemos visto... Aquí, aquí, aquí. Recoge todo... Y me lo traes... Aquí. Hombre... Como si no nos hiciera falta, ¿sabes? El metal... Dos dooms sin life support Ah, claro, porque tenemos aquí toda esta falta de energía y de agua Brutal Creo que para repararlo, flipa Fu. Vale no tenemos metal por aquí. Vale, ¿dónde tenemos el otro? Olvo, aquí. De donde sea traete fuel y me lo traes para aquí abajo. Aquí. Y ya se encargan de gestionarlo. Vale. Vale, vale. Es que es eso, hay que ir haciendo viajes. Si no, no vamos a progresar en la vida. Vale, aquí como vamos de metal No tenemos metal para reparar todo esto Que tienen que ir a buscarlo hasta allá Van a buscarlo hasta allá Llegan a buscarlo hasta allá Por falta de energía Dejan de trabajar los drones ¿Por qué está llevando, ¿Qué está llevando ahí? Vale Dios, no puedo Are low. Vale, llegan a los dos sitios, perfecto. Uf, resources low. League detected, ninguno. <risa> Habría que repararlo, pero no producimos energía, así que no hay mucho que reparar. ¡Oigo! Oh, oh. Vente para acá, anda. Necesita partes de electrónica. Mierda. ¿Dónde tenemos el único recurso de parte de electrónica? Allí. Y ahora mismo no tenemos literalmente nadie allí. Eh. Espérate. Eh. Descárgalo todo aquí. Todo. ¿Qué hemos sacado? Uh. A CO2 Jet Propulsion y Creative Realities. Oh. wow, o sea, ¿podemos, tra podemos transportar peña entre los Dooms. Esto está muy bien. Y el otro es este, Creative Creative Realities. Ah, vale, para crear. Consume electrónicos. Mm, feo. Feo, feo, feo, feo, feo, feo. Feo, feo, feo. Por el momento no nos vale de mucho. creo que esto, vale, vamos a encolar esto vamos a quitarnos esto de en medio y vamos a encolar esto, porque nos vale mucho la pena ahora mismo tal y como estamos con los recursos que tenemos y demás nos hace falta el consumo, bueno, habría que ver, vale, vamos a dejar esto de momento y vamos a trabajar con lo que hay Vale, necesitamos tener ya de ya de ya de ya la, la, la fábrica electrónica. Pero como no generemos más fundings, estamos muy mal. Vale, la... Espérate, el cohete sur está cargando metales. Un metal tiene cargado. No tiene drones que lo acompañen. Vale, y con esto poco podemos reparar. Vale, vamos a dejar esto aquí. Uh, ha muerto un color. ¿Por qué? ¿Alcohólico vegano? Ok. Vale, no, no, esos están abiertos. Uf, es que que no haya gente es un fallo terrible. Ok, ¿este lo tenemos listo para viajar? Vale, pues nada, a viajar. Vámonos. Espérate, tenemos metales raros por aquí. 0.30, 0.30. 0.00. A ah, ver, vale, este es el transporte. Vale, ok, bueno, no pasa nada. Si no hay, no hay, nos vamos. Justo también requiere reparación. Estamos aquí, nos vamos a morir, ¿eh? Pero nos vamos a morir. Vale, vamos a traernos. Nada, nada, nada. Vamos a traernos la Supply Pod. Con partes de electrónica. Vale, además vamos a traer que, que traiga un par de drones. Sí, venga. Para adelante. Y lánzala. Y, y la traemos aquí porque si no, no vamos a poder funcionar. Pero ni de milagro. La traemos aquí, reparamos lo que haga falta. Y vemos a ver si podemos generar más dinero para sacar... Eh, otra supply pod o algo por el estilo, pero aquí nos vamos a morir porque tenemos oxígeno, gente. Tú que estás parado, vale. ¿No? ¿Cuál tiene las partes de electrónica? Tú, vale. Pues tú me vas a traer carga, partes electrónica, vale. ¿Y qué más cosas me puedes traer? Puedes cargar Y aquí Vale, recogelo todo 2,7 Vaya hombre Vale, nada, y para casa Oh, wow, wow, wow, wow, wow Que venga aquí, descargalo todo vale, oh un colono con los cuatro atributos al máximo plan confort y wow vale vale, aquí está muriendo la gente como chinches, porque no tenemos dios vale, sanity breakdown hello darkness my friend Sí, que vaya... Que vaya la enfermería. Dios, mira algo, eh. Sanity uh, o sea, está fatal. O sea... Es que... Se ha suicidado Dios Vale, vamos a plantarlo aquí ¿Dónde está el commander? Venga, corra, corra, corra, corra Uf. Dios. Venga, corred. ¿Vale? Hay que repararlo todo. Hay que repararlo todo. Y es urgente. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, puedo mandar otro cohete. Perfecto. Vale, un passenger rocket. Sí. ¿Con qué? Dos botánicos, un médico, un científico, un ingeniero. Seis sin especialización. Vale, vamos a traer geólogos. Vamos a quitar gente sin especialización. Botánico, ingeniero... Geólogo. Sin especialización. Sin especialización. Sin especialización. Otro botánico. Otro. ¿Dónde está? Científicos, no. Officer, Officer. Venga, va, otro científico. Sí, venga. Lo lanzamos. Vale, vamos a reparar todo esto ya, por favor. Dios, o sea, no hay gente viviendo aquí. Nada, el próximo cohete lo tiraremos aquí. Ha muerto mucha gente en esta zona sur. Mucha, mucha gente y no podemos permitir esto. Otro. ¿Dónde has muerto tú? Pff. Wow. 30 millones solo, es súper poco eh. Es súper poco Vale, tú ya estás, ah, vale, vale Estos dos aquí Vale, y vamos a ubicarnos aquí Eso es, vale, y nos movemos, perfecto Vale, aquí estamos empezando a reparar y construir No más Visiones Madre mía. ¿Cuántas partes de electrónica tenemos? Siete. Que no nos llegan para construir la fábrica de electrónica. ¿Qué le ha pasado? A que no tenía ni energía para continuar. Dios. <risa> uf, uf, uf, uf. Vale, bueno, entiendo que ahora repararán esto. Parte de máquina, parte de máquina. Parte de máquina. Vale, vamos a meter la fábrica electrónica aquí sí vale y que se vaya construyendo que se vaya construyendo o sea con la calma vale ya llega el otro cohete vamos a sacar otro passenger rocket y, y sin ingenieros e, uy ese geólogo me lo voy a traer vale vale sí sí launch hay tu mini selected applicants Vale, ahora sí. Vale, launch. Vale, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Venga, ¿reparamos esto ¿O qué, señores? Vale, una nueva anomalía. Vale. ¿Por qué no lo puedo traer aquí? Porque este no está operativo No tenemos partes de máquina por aquí De donde sea Partes de máquina aquí Vale No pueden salir aún Vale, autoguardado Venga, desplégalo y con las partes de máquina No me has traído partes de máquina No me has traído partes... Ah, sí, sí, sí, venga Uno cada vez se está poniendo esto peor Vale Uh Uh Dale, dale, dale, dale, dale. O sea, aunque nos cueste la vida, vamos a sacar eso adelante. Pero bueno, ¿de qué forma tú? Vale. Eh, dime que vamos a reparar. Vale, ya estamos. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí no hay nadie trabajando. que sí, claro, aquí no hay gente. Es una lástima. Vale, vamos a construir otra zona de aterrizaje. ¿Dónde están? Aquí era. Aquí era. Vale, otro landing pad aquí. Justo aquí en medio. O sea, es que no estorbe mucho, pero que esté cerquita de todo. Vale. O sea, se supone que producimos 3,6 partes de máquina por sol No veo yo aquí que estemos trabajando Mucho, eh, mi gente Está siendo duro, duro, duro Dos Sin life support Aquí en la zona norte por falta de agua O... qué más los monstruos vaporitos claro faltan partes de máquina aquí dios vale tenemos problemitas porque la supply pod no la vamos a poder traer nada nada, nada. Uf, es que es muy difícil tío es muy difícil, yo creo que le vamos a dar un ultimátum a la serie de Surviving Mars porque, vale, es complicado, vale, este, nos lo llevamos a la zona sur, con toda la gente que se ha muerto, creo que le vamos a dar un ultimátum a la, a la serie de Marte, vamos a intentar arrancarla, vamos a llegar hasta el capítulo número 20, y, y en caso de que lleguemos al capítulo número 20, no sé, ahí valoraremos, pero yo creo que... O sea, hemos hecho las cosas tan mal al principio que no... Ahora ya vamos muy por detrás, no tenemos lo que necesitamos, no... Es muy difícil, se ha gestionado muy mal. Y... No, ha sido imposible que esto siguiera adelante. Ha sido una buena experiencia, me ha gustado el juego, está bien, pero... Es... No sé, requiere una vuelta de tuerca o... O sea, es obvio, era la primera partida, pero... Es que eso, no tienes adaptación ninguna, es como... Venga para adelante. si tuvieras un modo campaña o un algo para empezar a aprender... Y ya a partir de ahí te coges el ritmo, como por ejemplo nos pasó en el trópico... Sí, yo ya tenía conocimientos, pero... más O, o sea, te, te ponen pequeños objetivos para que tú puedas ir consiguiendo las cositas... Y no te aturulles en el modo campaña, por lo menos pienso que es algo que le falta... Y que hace falta para que nuevos jugadores se adapten bien... Al juego, que es, vamos, es la sensación que me está pasando a mí en esta campaña o en, en esta misión. Uf, es complicado, es muchas cosas que gestionar, todo nuevo, no, no te consigues adaptar, no sé, está difícil. Bueno, dicho esto, ponemos pausa, cerramos el capítulo aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, seguimos en Twitter a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción. También